Hola a todos soy Juan Ramón Camarillo y voy a hablar acerca de los armónicos, el THD y el TDD. Es común escuchar que un equipo no puede operar correctamente por causa de la distorsión armónica. Pero, ¿qué significa esto? Generalmente quiere decir una de las siguientes razones. La primera es que la tensión tiene muchos armónicos y los equipos tienen dificultades en determinar el ángulo de disparo. La segunda causa es que la distorsión armónica de la corriente es demasiado elevada Por lo tanto, los equipos se sobrecalientan Y también eh, puede ser una combinación de ambas situaciones Donde la distorsión de tensión es elevada porque la distorsión de corriente también es elevada Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente Existen fenómenos ligados a la tensión, a la corriente y a la interacción entre ambos Por lo tanto cuando se habla de distorsión armónica, se debe hacer claridad siempre de qué variable se está hablando para evitar confusiones. Ahora surge la pregunta ¿Quién es el responsable de la distorsión armónica? Por una parte, los armónicos de tensión son responsabilidad del operador de red y los armónicos de corriente son responsabilidad del usuario. Sin embargo, se debe solucionar primero los armónicos de corriente para que el usuario pueda reclamarle al operador de red por los armónicos de tensión. Entonces, ¿cómo se mide la distorsión armónica de tensión? La distorsión armónica total, o THD por sus siglas en inglés, es usada para calcular la desviación total de una señal distorsionada con respecto a la señal sinusoidal ideal. El THD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 por 100 para que esté en porcentaje como ejemplo tenemos una señal que tiene las siguientes magnitudes 120 voltios de componente fundamental 6 voltios de tercer armónico 2 voltios de quinto armónico 1.4 voltios de séptimo armónico y 0.9 de noveno armónico tenemos que el valor RMS de los armónicos es 6.54 voltios y el THD sería entonces 5.45% ¿Cómo se mide la distorsión armónica de corriente? La distorsión de corriente podría caracterizarse calculando el THD, pero en la mayoría de los casos esto puede ser engañoso Una corriente de carga pequeña puede tener una alta distorsión armónica, pero no representar ningún peligro para el sistema Por ejemplo cuando hay un variador de velocidad que está operando con una carga ligera Esta condición de operación no necesariamente es preocupante teniendo en cuenta que la corriente de demanda es baja para compensar esta situación, la norma IEEE introdujo el concepto de distorsión de demanda total, TDD por sus siglas en inglés, que se calcula como el valor RMC de los armónicos sobre la corriente de carga. Entonces IL es la corriente pico o máxima demandada por la carga conectada al sistema bajo estudio E medida en el PCC. Hay dos formas de determinar la corriente de carga. La primera es con la demanda de energía del último año, calcular la demanda máxima en ese último año y la segunda forma es hacer un promedio de la corriente máxima de demanda de cada mes.